¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy con Trevor. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Chile. La fiesta de las fiestas patrias chilenas se celebran los 18 de septiembre. Pero este año estuvimos de viaje y no pudimos celebrarlo como lo hicimos el año pasado. Que hicimos un video que se volvió un poco viral. Así que si aún no lo has visto, te lo voy a dejar aquí. Vamos a hacer un pequeño jueguito sobre qué significan estas frases chilenas versus qué significan estas frases peruanas. Y el que gane con el mayor acierto va a tener un super ocho. Que es un dulce muy típico de Chile. Y dicen de que es más rico que el cuacuá ya. Así que lo peor no es que tenga el súper. ¿Estás listo? Yo. Te iba a reír contra mi palabra. Yo, yo sé que yo tengo un poco de, de ventaja porque yo he estado viviendo acá ya dos años. Así que empecemos tú con tres puntos. Ok. Yo con cero. 3-0. Palabra, frase. Está Elena. <ríe> Eso es muy fácil. Está Correcto. Muy bien. Punto patrón fin. Acá creo que lo pongo. Esto, acá. Pasarse rollos hacerse películas hacerse un mundo en la cabeza como inventarse cosas sí, jatos dormido casa punto para ti qué miedo andar pato andar cansado andar pobre no. sí sí sí misión, misión. Ah. cara de palo no sé cómo explicarlo pero allá también se dice cara de palo cara de raja es como una persona muy conchuda Puede ser. Es que depende un poco del contexto. Por ejemplo, alguien un carepalo es como... Que no tiene vergüenza de decir algo malo a una persona directamente, ¿no? Puede ser un ejemplo. Mostrarle el hacha. He usado una frase, andáis mostrándole el hacha. Mostrando el calzón. No tengo idea. <risa> Mostrarle... No se me ocurre nada más que no sea mostrar el poto. Qué asqueroso. Mostrarle el hacha es como andar dando vergüenza. O sea, yo ahorita. Ya, una persona que está así huasca, que está... pero completamente borracho, andan bailando encima de la mesa, ya, no están de el aire. No sea sapo. Alguien que es muy chismoso, alguien... Mosca. Ok, punto patrón. ¿Punto? Yes. Pellizcar la uva. Soltar el detonante de algo, como decir algo fuerte. pellizcar la uva es como sacar la vuelta, no sé si. Perdí otra Pero... vez, revizcuando. No, ya me cagaste. No sé si eso lo decimos solamente en mi familia, pero creo que es más común de lo que parece y creo que lo dicen los abuelitas. Ay, el rabiscuando. El rabo. <risa> sí. Sanguchito de palta. Un. Un. Como un, un cualquier cosa. Un, muy sí. bajita, muy exagerada. Es una persona que no puede guardar secretos, no, todo lo anda contando. Ah, ok. Alguien de palta. Sanguchito calle? de palta, lo aprieta y se te sale todo. Choche. Habla, ah, choche. Pata, amigo. Ok. Causa. Punto para él otra vez. Echar la foca. Esta yo sabía, pero nunca me acuerdo. Echar la culpa. Echar la foca es, es como putearlo. O sea, mandal... Malde maldecirlo. Mandando la la... Mandarlo a la... al más allá. Ajá, y vamos más acá también. Una china. Sí, una luca. ¿Un ya sí, fuiste, la... ya fuiste. Caleta. Solapa. Ah, no, caleta es mucho. Ay, es que me estoy confundiendo. Caleta es mucho. Azul. Azul, madre. Ala. Una expresión uh -huh. de No, no de emoción De impresión Ah, oh, Taco Tráfico sí. Muy fácil, muy fácil Ponte mosca Avispa Chauchas cucaracha Muchas cositas juntas Muchas, este Chucherías muy... Estoy cerca, parece Sí, está cerca Chauchas Es ¿eh? como las monedas Un montón de monedas oh. Pero son monedas de 10 pesos, 50 pesos Ah, ok Jamear Jamear de la jama este es más perano que yo ¿qué? Cabinero. Un animal Cagón Lenta Cagona chimoso Tirarse la pera ¿Basquín? ¿No sabes? Tirarse la pera es faltar al colegio uh -huh. Punto Mandarse un condoro Hacer una cagada Mandarse una cagada sí. ¿Cómo sabes eso? Porque te escuchas <risa> Estoy muca Te agarra con esa Siento que es como decir Estoy pato Estoy misio me da julete Me da pata. Me da, me da una patatús una emoción <risa> Me da miedo oh, Raiga julete Hacer una chancha Hacer una vaca Junta a platita Entre todos okay. Apagar tele Dormirse Quedarse dormido ese Es en un contexto especial Apagar tele Cuando estás borracho No has escuchado No, ese sí lo sabía, te juro ¿Cómo? Porque ya sabía apagar la tele De fresa De fresa con leche Ojo al chachi. Ten cuidado con esa persona Mete el floro no, sí sé, meter floro es como meterte así como conversa, como tal por cual Tal por cual <risa> No puedes hacer ¿eh? Como cualquier cosa, al menos aquí en Perú Creo que allá también se usa así, o sea, como que ya aún cualquiera no Cualquier cosa Pero también se usa como un insulto así. Solo habían cuatro gatos Tres pelados yeah. Correcto Un pichintún rapidito? Ya perdí ¿sí? Sí. Oh, no. Un no, pichintún, no. Un, un poquitito, un pichintún Déjame la taba Acompáñame Taba Otra Cachureos Agarra tus cachureos, ¿ya? Agarra tus, Agarra tus cachureos y te, y, y te vas Tus cuatro cochinadas y te largas Ya, a ver Niño Estás guamán ¿Tá ¿Qué? Estás guamán Estás guamán Estás huevón Pero también pues sé como no hay forma aún ni cagando Ay, ya No te voy a acompañar, estás guamán Estás huevón Apretar cachete Ajustar, tener miedo Apretamos cachetes como... Corrimos, corrimos, pam, apretamos cachete Chancay de 20 Puedes comprar un montón de huevas Con poquito, o sea, así como al, al por mayor O lo otro es como que no vales nada No, chancay de 20 es algo fácil ¿Qué tiene que ver un pan barato con que fácil? El chancay es un pan, pero acá se dice, es una expresión Por ejemplo, ah, ese chancay de 20 Es como que ese es súper fácil, cualquiera lo puede hacer perdió no, ¿qué crees que te... Chicotea los caracoles Se vuelve loca pues. <risa> Chicos, ya Chileta. Estoy siendo muy literal, pero ya no sé Apúrate o deja de hacer lo que estás haciendo Apúrate sí. ¿Qué tela eres? ¿Qué mala onda eres? ¿Qué monce? ¿Tela, ahí en Chile? Bacán ¿Bacán? ¿Qué es? Bacán, Bacán. Bacán. <risa> <risa> que ya me acordé que era lo contrario Bueno, pulento Chévere Filete También ¿Qué lechero? Uh, qué buena, no Buena suerte Quedó la zorra Quedó la cagada Quedó la crema Un tate quieto. quieto Luego de una batalla muy, muy fuerte eh, No estaba peleado, ¿verdad? porque yo gané me... Es verdad Pero... Tomato super Si te gustó, dale like al video, compártelo, suscríbete, todo lo que quieras Síguenos en Instagram, en donde pueden ver sus experiencias en Perú Si nos quieren mandar dulce chileno, puta pues, Tabacán sí Escríbanos sí, y te doy mi dirección, gracias no, no, no, no, no es la vida mejor. Bueno, y si tienen más frases chilenas y peruanas que quieran complementar, escríbanlas abajo porque va a ser muy divertido poder adivinarlas. Y si quieren podemos hacer otro video también de otras cosas Perú o Chile porque parece que a ustedes les encantan este tipo de cosas. La rivalidad, la rivalidad. Gracias a Marca Chile porque saqué varias frases de mi video de 42 frases, chicos. Qué más. <ríe> Así que nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!